¿Qué tal? Soy Fidel Gracida, de la empresa Gracida Procesos Industriales. Estamos en ExpoPack Guadalajara 2017. Estamos exponiendo en esta ocasión lo que es un dosificador vibratorio para lo que es producto alimenticio, con una placa perforada para poder eliminar al mismo tiempo de estar dosificando el producto, estar eliminando lo que son los polvos y, los product y el producto quebrado. Este en este momento lo estamos, eh, lo estamos utilizando con, con chicles, entonces se puede utilizar con pastillas, con, eh, en la industria farmacéutica, en la industria alimenticia, en la industria química. Realmente ha tenido muy buena muy buen, este, aceptación en el mercado, este, ya llevamos muchas máquinas vendidas en, en lo que va en los últimos 2-3 años, es un diseño y es un desarrollo propio nuestro este, que hemos hecho y ha tenido muy buena aceptación.